Durante la situación de, de, de confinamiento se ha detectado un, un aumento del número de llamadas de, de, de teléfono a los, a los teléfonos de emergencia eh, en relación con, con ideas de suicidio, de muertes por suicidio. Es verdad que han disminuido la atención de, de conductas de suicidio en, urgente, en urgencias, pero se han seguido produciendo eh, suicidios. Es una situación de estrés que nos afecta a todos y las personas más, más vulnerables todavía más. Por tanto, eh, eh, se ha producido ya un incremento de, las conductas de, perdón, de, la, de la depresión de hasta un 15 un 20% y por tanto es de esperar que se produzca también un, un incremento de las conductas suicidas y del, del suicidio consumado. En cambio, las conductas suicidas en, durante la pandemia, durante la, la situación de alarma, no, no aumentaron. Pero es muy probable que aumenten porque están asociadas a, a, a la, al incremento de, de la depresión y en, con toda seguridad o con toda probabilidad diríamos no con toda seguridad no, con toda probabilidad eh, eh, es muy probable que en la cuarta ola de, de, de, de la Covid eh, de, con, eh, se incrementen las, las, los problemas de salud mental la depresión, la ansiedad y también las conductas suicidas asociadas a las consecuencias de la gran crisis económica y social que, que está suponiendo ya la, la, los efectos, las consecuencias de la pandemia. Básicamente, la prevención de, de, de los efectos en el suicidio de, de la COVID-19 serían dos, mejorar la accesibilidad del sistema sanitario especializado para atender a los pacientes, y mejorando la, la calidad y la continuidad asistencial y eh, favoreciendo pues, la implementación de ayudas económicas, de ayudas sociales a las personas que eh, sean víctimas de, de un mayor impacto eh, por la crisis económica eh, de la pandemia.